Muy buenas, hoy tenemos eh, como invitado en el KSCG al profesor eh, Rodrigo Vargas, profesor asistente de la Universidad de Delaware y eh, ecólogo y especialista en el ciclo del carbono. Eh, nos gustaría aprovechar para preguntarle eh, en el contexto actual del cambio climático cuál es el papel de las zonas costeras como sumideros de carbono. Muchas gracias por la pregunta, doctor John Arte. Recientemente... La sociedad ha tomado mucho interés en la conservación y valoración de los ecosistemas costeros. Estos ecosistemas son vulnerables al cambio climático, en especial al incremento en el nivel del mar. Es muy difícil determinar el valor de un ecosistema, pero recientemente el carbono se ha utilizado como un factor de valoración de los ecosistemas. El carbono guardado en un ecosistema se puede considerar como una moneda energética, y la dinámica del carbono puede definir si un ecosistema es una fuente o sumidero de carbono. Los ecosistemas costeros son zonas con un alto contenido en carbono, y el carbono guardado en estos ecosistemas, específicamente en manglares, pastos marinos y salinas, se conoce como carbono azul, o blue carbon en inglés. Estos ecosistemas representan un punto muy importante de interacción entre la tierra y el mar, en donde el carbono orgánico y los nutrientes son procesados por medio de procesos biogeoquímicos muy interesantes. Sin embargo, a pesar de la importancia del carbono azul, es decir, el carbono guardado en estos ecosistemas, aún no se conoce a detalle el tamaño de los reservorios y los procesos que controlan la dinámica del carbono en estos ecosistemas. Esto limita nuestra capacidad de predecir la respuesta de estos ecosistemas a la variabilidad climática y a las perturbaciones naturales, como son los huracanes, pero también a las perturbaciones antropogénicas. Por lo tanto, el estudio de la dinámica del carbono alrededor de las zonas costeras es un área de interés científico y con directa aplicación a un interés social. Por ejemplo, la regulación del uso de la tierra en estas zonas costeras y su papel en un mercado de carbono. Muchas gracias.